Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, ya estamos aquí en Explorando Ando, como todos los lunes. Feliz inicio de semana, eh, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, Ya es la segunda ocasión que está con nosotros aquí en el programa, Rodolfo Palacios. Rodolfo, bienvenido. Eh, muchas gracias, muchas gracias por admitirme por segunda vez. No, pues es todo un placer para nosotros, porque Rodolfo, eh, como ya habíamos visto en la entrevista anterior, pues es actor, pero eh, el día de hoy vamos a platicar de su faceta como director, porque déjenme decirles que además de que es difícil la actuación, bueno, el migrar de solo actuar en cine y que aparte pues tiene ciertas técnicas, es diferente a la actuación en teatro, es diferente a la actuación en televisión, a la conducción, todo tiene su, sus, sus, sus especificaciones, eh, pues el dirigir es un una labor eh, más eh, loable, porque eh, el director pues es el que se encarga de todos los aspectos de arte, del guión, de conjuntar, de organizarse con las locaciones, eh, de dirigir a los actores qué tipo de, de expresión y de emoción tienen que mostrar. Eh, también está conmigo mi co-conductor Jorge Domínguez, Jorge bienvenido. No, pues estamos escuchando lo que tú dices. Hola Rodolfo, de nueva cuenta, qué bueno que estás aquí en el programa de Explorando Ando. ¿Cómo estás Jorge? Muchas gracias por recibirme. Y Pues vamos a empezar este programa. Eh, Rodolfo va, va a presentar eh, su película, su ópera prima, que es Última Oportunidad. Rodolfo, a ver, cuéntame para empezar, ¿cómo fue este esta, esta migración de la actuación? a la dirección. ¿Por qué te salió la inquietud de dirigir tu propia película? ¿Cuáles fueron las dificultades? Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a ello? Pues mira, es muy larga la historia, pero voy a tratar de resumirla. Este, <risa> Yo en algún momento hice un dirigí un cortometraje, a como, a como Dios me dio a entender, con la ayuda de un amigo fotógrafo, y, este, y mi idea era pues, simplemente subirlo a YouTube y, este, y que la gente lo viera, era como, como esa la intención. ¿no? Eh, después estuve en una película y se lo mostré a un director y me dijo, bueno, no está mal, pero pues la verdad es que te falta mucho por aprender. Y yo te recomiendo que si quieres dirigir, estudies. Entonces acabando esa película, pasó, no sé, un año que acabé la película aquella. Y, y me fui a buscar una oportunidad. Primero pensé en Estados Unidos. Eh, la verdad, en México había. Bueno, en México sí había oportunidades. Estaban las escuelas de cine, la, el Cuec y el CCC. Pero era. Es, es, es difícil que te acepten este, teniendo un perfil como el mío de, de actor, ¿no? Entonces. Y bueno, y también ya estaba un poco más grande. Entonces decidí. Bueno, más bien fue una cuestión del destino que, que me fui a, a vivir a España estando ya eh, me encontré con la oportunidad de estudiar guión y dirección, y empecé a estudiar guión y dirección en España, y de ahí pues, regresé con toda la intención pues, de, pues, de comenzar a dirigir. Eh, no, no ha sido fácil, ha sido bastante complicado, este, tanto por cuestiones económicas como por cuestiones este, de credibilidad, cuestiones creativas, este, yo creo que, creo que tengo, no estoy tan seguro, pero tengo entre 11 y 12 cortometrajes dirigidos, y, y, y esta es mi ópera prima como, como director. El primer corto que dirigiste, ¿qué título tenía? Y ¿cuáles? Bueno, ahora que ya tienes la formación, la técnica de director, ¿cuáles fueron los errores que tú detectaste? Que dijiste, ¡híjole! Yo pensé que esto lo iba, lo hacía bien de, de intuición y ahora me doy cuenta que es un gran error. Mira, a la distancia, digo, por ahí igual al rato les paso el, el link, porque sigue estando en YouTube el, el, el cortito, que no es tan cortito, dura como como 15 minutos más o menos. ¿Qué temática tiene? Pues es, este, es la historia de un de un hombre que pierde a su mujer y entonces este, todo aparenta que la mujer siempre está con él, ¿no? Y que él no, no le hace caso a la mujer, pero en realidad lo que pasa es que la mujer está muerta, ¿no? Y él la ve y, y está con él acompañándolo, ¿no? Entonces, este, es un poco melancólico el tema, y, y, pero se me ocurrió actuarlo también. <ríe> Entonces, ese fue mi primer aprendizaje, no actúes lo que diriges. <ríe> ok, eh, primera lección para todos los que desean especializarse o en algún momento dirigir sus propios cortos, sus propias obras, no actúes lo que diriges. Bueno, hay gente muy talentosa como Clint Eastwood, ¿no? como Mel Gibson, que sí que sí actúan y dirigen, pero yo todavía no llego a ese nivel. Bueno, si vas empezando, quizá especificarte en ciertas funciones hasta dominarlas, puede ser de utilidad eh, porque la dirección en, en sí es bastante complicada, tienes que saber de foto, tienes que saber de sonido, de arte, de montaje, también estás muy pegado a los de edición, entonces eh, al guión… Te iba a preguntar, que, que, que ese era el tema que yo, que yo identificaba, eh, me gustaría que lo ampliaras porque eh, la inversión en cine siempre es una apuesta segura o, o, o es un riesgo total. Yo creo que en, en, en, en términos generales es un riesgo, casi siempre se le llama incluso inversores de riesgo. ¿no? Eh, algunos son patrocinios, la mayoría del cine mexicano se basa en, en subsidios del, del gobierno, ¿no? de lo que era incine in y FIDECINE, ahora se, creo que se llama PROCINE, y bueno, la mayoría de las películas tienen apoyo de eso, o tienen apoyo de la ley que es la 189, que es este un, re, un recurso de estímulo fiscal, entonces de, de alguna manera, pues las películas están a fondo perdido. Cuando una película se va a sala cinematográfica, pues es difícil que recupere, porque la verdad es que la mayor parte del dinero se lo quedan los distribuidores y los exhibidores, y el, el productor pues se queda con muy poca ganancia, ¿no? pero como como pues, están a fondo perdido pues digamos que no, no les dañen sus bolsillos no eh, eso no es una estructura general, hay hay estructuras mmm, exitosas ¿no? como por ejemplo pues lo que hacen los derbez, lo que hace Marte Gareda, lo que hace este algunos otros compañeros que, que lo hacen muy bien, que lo ven ¿Qué es como comedia, uno... este como tragicomedia, no necesariamente, pero pero que simplemente están haciendo un cine que es reedituable. Uh -huh. ¿Me ya. explico? En mi caso es una película pues de un presupuesto muy bajo y que estoy apostándole a las plataformas. No me fui directo a los cines porque, porque no tengo el dinero para llegar a, a salas cinematográficas, por todo lo que implica la inversión de publicidad. Entonces, en, en plataformas es, es un poco más sencilla la transacción y, y es más fácil de que, te, pues de que entres a alguna plataforma o a varias plataformas y te integres a unos mecanismos económicos que, que pueden ser bastante redituables en el eh, en algunos casos, ¿no? Si son bien llevados. O sea, tengo el caso de un amigo que que hizo una película con 3 millones de pesos y acabó él sacando ya libre de impuestos y libre de lo que las de las todas las comisiones que te que tienes que dar, acabó sacando más del doble, ¿no? Entonces, ya, no es entonces mal, ¿no? aquí la, la promoción, eh, bueno, porque podemos hablar Palomis, vale, te las doy para que las prueben aquí o sea, la promoción es, es la misma en cualquier país, vamos, o sea, le, le, eh, la apuesta en los festivales, porque al final los festivales son para eso, son para comercializar las películas, para identificar algunas propuestas y, y evidentemente pues, ir, ir eh, subiendo escalones para obtener algún, algún premio o reconocimiento. Pero la promoción, en este caso, como tú dices, en las plataformas, Sí es mucho más um, fácil, no, no quiero decir más económico, o sea, si sí es más fácil o, o tiene la misma complejidad de que anduvieras eh, buscando algún patrocinio o alguna distribución en, en, en salas. Eh, Mira, yo, esa es mi consideración, ¿eh? yo considero que es más fácil eh, que yo te convenza a ti y a tus hijas y a ti y a tu novio de, de que vean mi película eh, en la comodidad de su casa, sin tener que pagar estacionamientos, sin tener que trasladarse, sin tener que salir de noche, sin tener que comprar palomitas, que la vean en su, la comodidad de su casa, a que tomen el auto, paguen el taxi, lleguen al cine, se estén ahí, inviertan dos horas de su tiempo, compren y gasten una cantidad que normalmente que no gastarían ni el 10% si la ven en su casa. Entonces, sí. en ese sentido, creo que la promoción es más fácil. Sí, es más fácil. Explico? Pero, por ejemplo, si yo quiero tener… porque digo, todavía hay tiendas en las que puedes… tiendas físicas en las que puedes encontrar películas. Ah, si yo quisiera una de tus películas tenerla… no comprarla en, en las plataformas, porque bueno, la puedes rentar o la puedes comprar… Sí. Eh, pero si yo quisiera tenerla físicamente en un DVD. disquito, en un estuchito, mira, ese le, mercado no. Pues en este momento para mí no no, no mm. es un mercado, porque puede, puede ser que la que, incluso no sé si esté mi película ya en la piratería, no lo sé, o sea, de repente uno se puede, ese, ese mercado es, este, es distinto, es como la música, hoy la música pues toda se descarga en las plataformas, y, y ya casi de compra discos físicos, me explico, es, es, es, digo, yo, yo incluso, yo ya no tengo reproductor de DVD. Bueno, ya. déjame decirte que las plataformas crecieron asombrosamente a partir de la pandemia, eh, todo el auge de Netflix, incluso de Vix, Tubi eh, y tantas aplicaciones que uno descarga a su celular eh, Pluto TV y, y muchas que, que nacieron a raíz de la pandemia de la necesidad de que la gente pues no podía salir y veía en su casa pues la tele y las películas a través de estas plataformas se, se dispararon para arriba, bueno es la percepción que nos, que nos dejó la pandemia Sí, pero para nosotros los románticos de antaño que nos gusta ver las cosas físicas uh, si a mí me gusta, o sea si yo quisiera tener una película en físico de Rodolfo, ¿no? Y a lo mejor en cinco años me, me siento con alguno de mis amigos, o algún, no sé, algún familiar y me digan, oye, ustedes estuvieron, sí, pues estuvimos en unos programas, oye, yo era este cuate Rodolfo que está reconocido en Cannes, aquí y por allá, fíjate que sí, pero solamente podemos ver sus películas en línea. No no no habría forma de que sacaras unas 10 por ahí. Que, se, que también <risa> que, se volverían que, que super cotizados. Y las porque... podríamos tener así como un recuerdo increíble, eso no sí se, Digo, eso es es super viable, o sea, Allá. mandas quemar unas unos unos, unos DVDs, y o hacer un, un Blu-ray, le, le haces una le haces un arte a, a, a, al disco, Pero sería como algo así como una edición especial. Pues eso ¿no? es lo padre, porque oye, Eres productor, eres actor, eres guionista, además eres eh, eres académico en, en, en, en la, la Facultad, Facultad de, de Cine. De Cine. Porque que uh, dirige, él dirige, la, él especialidad, dirige la, la especialidad, la primera especialidad en Latinoamérica, que tiene una especialidad de actuación en cine, porque como hemos visto en clases, la actuación de teatro es distinta a la actuación de, de, de TV, de, de la, los bueno, de los clásicos melodramas este, mexicanos, y el cine es otro, otro, otro espectro dentro de, de la actuación, entonces es, es muy importante también la labor eh, académica que, que estás haciendo al dirigir tú esta, esta especialidad. Si están en su casita y van a ver series, no se olviden de pedir sus palomix. Muchas gracias, mmm, Rodolfo, por acompañarnos. Este, Estas palomix son de sabor algodón de azúcar, ¿cierto, Jorge? Sí, no están mal, me las estoy comiendo todo el programa. Aquí las dejamos. Y déjenme recordarles que ya se va a estrenar la película de la cual hablamos en la ocasión pasada, Influencia, 13 de octubre, no se la pierdan, va a estar en todas las carteleras de México en Cinemex. Y vamos a seguir con el programa, vamos a recomendarles una serie que me encontré en Netflix el fin de semana. Eh, he leído varias críticas al respecto y la verdad es que son positivas, y esta vez la verdad es que sí concuerdo con ellas. La película de la cual les hablo es Blonde. Eh, esta está basada en la biografía de Norma Jean, que como tal pues, fue el nombre real de Marilyn Monroe, y pues nos narra eh, en un ritmo pues sí distinto al que estamos acostumbrados como mexicanos eh, la vida antes de que Marilyn Monroe alcanzara como tal la fama y pues toda este eh, pues el sex symbol que significó para su época. También se necesita como tal, pues, conocer previamente algunos datos de la vida de Marilyn Monroe. Yo siento que esta película está narrada como en un género de pieza y las actuaciones me parecieron increíbles. Está muy apegada a la biografía real de, de Marilyn, no vamos a ver a la Marilyn despampanante. Eh, eh, a ratos vamos a ver algunas, algunos episodios de los estrenos de sus películas, como es eh, la comisión del séptimo año, eh, el príncipe y la corista, este, también esta otra película que se llama Los caballeros la, las prefieren rubias, pero eh, el 70% de la película pues narra de ese sentimiento eh, que tuvo Marilyn, pues precisamente por su pasado, por el maltrato que sufrió, por no haber conocido a su padre y pues la vida tan acelerada que, que tuvo ¿no? a, a tan, tan temprana edad. ¿Qué opinas de, de la serie, Jorge? Cuéntanos un poco que, que cuál fue tu perspectiva. Pues no es que no me gustara y tampoco no es que no admire a, a, a, a esta niña, Marilyn, pero eh, considero que es buena película, um, es lenta en el contexto pues, de que es una biografía, Digo, no es una película de acción, no es una película de extraterrestres, no, o sea, es lenta en ese contexto porque va, va al ritmo de la historia con la que eh, vivía eh, Marilyn. Uh, buena actuación, me parece buena actuación, aunque evidentemente la figura eh, de, de Marilyn Monroe ante las cámaras pues es inigualable. A mí me, me sorprendió, es eh, la caracterización sí sí sí le da bastante… Eh, similitud a, a físicamente como lucía Marilyn Monroe, la fotografía me parece muy bonita. También refleja mucho de la, eh, pues de la relación que tuvo con Arthur Miller, que también era director eh, y, y cómo era una persona tan introspectiva, tan este, pensativa. Hay una escena en la cual Marilyn está en un casting y y él ve su interpretación y realmente dice, es que esa es esa es mi musa, es fue el, mi primer amor y, y la ve en ella. Entonces, quiere decir que, bueno, ahí plasman eh, que Marilyn Monroe en realidad sí tenía buenos dotes para la actuación, había estudiado, se había preparado en Nueva York y en varias escuelas. Sin embargo, bueno, los personajes que le daban casi siempre eran eh, personajes eh, de mujeres… Eh, graciosas o simples y como que la encasillaron mucho en ese… Sí, fue, de, denostaron su capacidad cinematográfica, su actoral. capacidad uh -huh. eh, como actriz. Fíjate que no concuerdo contigo en la interpretación. O sea, yo considero que la actriz que representa a Marilyn Monroe, a Norma, eh, le faltó. siento Bueno, eh, he tenido la oportunidad de ver películas de, de Marilyn Monroe. Uh, sí puedes distinguir a, a la Marilyn cuando está en escena y puedes distinguir a la Marilyn cuando está en pose ante los los periodistas, ¿no? como cuando le canta eh, Happy Birthday, Mr. President a, a, a John F. Kennedy, cuando eh, posa para la foto con los periodistas. Y otra cosa, cuando, cuando está en la actuación, eh, yo no vi diferencia… En, en la actriz que personificó a Marilyn Monroe. Yo sí veo mucha diferencia en la, en, la, en la Marilyn original ante cámaras fotográficas y ante cámaras de cine. ¿Sabes? Ese, ese punto es el que me gustó que se plasmara dentro de esta película Blonde, porque… Eh, es, es difícil, o sea, bueno, ella se tenía tenía dos conceptos de sí misma, la Norma Jean, que era realmente, y de hecho le pedía a sus amigos más cercanos, a su esposo Arthur Miller, que le dijeran Norma en, en su trato diario, y cuando ya le llamaban para hacer las películas, para actuar, era Marilyn pero eh, era como su alter ego, era como otra personalidad, una tercera persona eh, que no era ella. Eh, creo que nos quedaron a deber porque una fotografía icónica no puede ser tan simple en una toma, O sea, la verdad es que la toma dura menos de dos segundos y ya después de ahí sí le dan más importancia al escándalo que a la toma misma, ¿no? Digo, son perspectivas, cada quien hace lo que quiere cuando está grabando, pero esa es mi perspectiva como público. Las perspectivas, eh, el, el cine es un arte y como todo arte, pues está sujeto a puntos de vista y a eh, criterios, sí. experiencias y demás. Pero, pero Bestias en Brahma no es un arte. <risa> bueno, para oh. todos los que no sepan eh, la lista, del top 10 de peores películas mexicanas, eh, búsquenlo, eh, suscríbanse al canal, por supuesto… Y también síganos en, en redes sociales. En redes sociales estoy en Instagram como arroba guaufani. En Facebook como Estefanía Franco, la fresita del barrio. No sé eh, si tú quieras dar una recomendación. Pues sí, claro, por supuesto. Que, que pidan sus palomitas de Palomix. Tienen muchísimos sabores y la verdad es que están bien ricas. Estas son sabor algodón de azúcar. Y eh, pues las pueden pedir en el teléfono que les aparece en pantalla. Eh, también podemos... Eh, despedirlas físicamente porque tienen varias sucursales, una está aquí muy cerca de la Roma, es cuestión de entrar a la página de Facebook de Palomix y ahí van a encontrar pues todos los datos. Sin más, pues yo creo que ya nos despediríamos, el próximo programa del próximo lunes no se lo pierdan porque vamos a tener invitado especial, vamos a hablar de algunos cortometrajes y géneros cinematográficos. Jorge. Pues muchísimas gracias Fanny, hasta luego, cuídense mucho. Hasta el próximo lunes. Yo soy Estefanía Franco, la Fresita del Barrio, y pues ahí nos vemos.